Con más de 20 actividades de diferentes disciplinas artísticas, la segunda edición del Festival Colores intentará visibilizar a la comunidad LGBT+, más dentro de la sociedad poblana. Del 14 de junio al 1 de julio, artistas de la comunidad LGBT+, presentarán un total de 26 obras que buscarán sensibilizar a la sociedad poblana acerca de la diversidad e inclusión. Como parte de la inauguración, Omar Rodríguez Ramírez, artista gráfico, presentó una galería compuesta por fotografías y dibujos. Aseguró que este tipo de iniciativas sirven para generar una mayor discusión respecto a la diversidad sexual en la sociedad poblana. Una serie de fotografías que explora como la... Pues, como la expresividad del cuerpo, ¿no? Como con un cuerpo, de acuerdo a cómo lo acomodes o cómo lo presentes, puede, pues, expresarnos masculinidad, feminidad, no sé, deseo, rudeza, ¿no? Y que cuerpo con eso, ¿no? Y con eso usando como una máscara de leopardo, bueno, como, como tal vez un guiño a esta, como, pues, no sé, frontalidad con la que hemos estado mostrándonos estos. Estos, pues, estas últimas décadas, ¿no? la comunidad, ¿no? la historia del arte en general, o de las artes, como que está, <risa> la, la hicieron básicamente las personas de la diversidad, ¿no? Uh, entonces, no es como que de repente hayamos estado en la, o estemos integrándonos ¿no? a la historia, ¿no? sino que hemos estado desde siempre, ¿no? Y sino que ahorita como que no hay problema con decirlo, ¿no? O que se nos muestre, ¿no? O que se nombre, ¿no? Entonces, me parece que eso pues, es un avance, ¿no? Tal vez habrá como que reconocer a los anteriores que pues, tuvieron como que esconderse o, o así, ¿no? Si ¿no? Pero sí... Pues según yo sé, pues, está como construida ¿no? por homosexuales, lesbianas y, y demás. El acceso será gratuito para todos los asistentes. Algunas de las sedes del festival serán la Casa de la Cultura, así como los teatros principal y de la ciudad.